Hola, buenas tardes a todas, os voy a enseñar, os voy a intentar mostrar cómo funciona un programa un programa online que se llama Vocaru, que está muy bien porque es fácil y rápido, mirad, es, sirve para hacer podcast, para hacer grabaciones de audio y tenemos muchas posibilidades con ellas, por ejemplo, si le vamos a dar aquí y queremos hacer una entrevista pues eh, los alumnos se pueden venir, darle a clic y pueden hacer una entrevista unos a otros le damos a clic, primero os pide permiso para usar la cámara y el vídeo, le damos a permitir, en algunas ocasiones al principio os dice que activéis el flash, si no lo encontráis está aquí en esta parte, y tiene que estar dado permitir, Bien, una vez que lo tenéis, ya está grabando, de hecho, como no me le he dado a grabar, yo lo tengo activado, pues lleva grabando un poco, vale, cuando terminemos, le podemos dar a parar, y podemos escucharlo hay veces que esta esta opción es muy buena porque pues como yo hay gente que tiene problemas con el volumen y le podemos dar a escuchar a permitir si oye bien, en algunas si ocasiones al principio os dice que activéis el flash si no Nos lo oye encontráis oye, oye, hasta oye, aquí en oye, oye, esta oye, oye, parte oye, oye, oye, y tiene y que le estar dar a pausar y a, si le damos a stop volveríamos a empezar otra vez y podríamos grabar otra vez una vez que lo tenemos todo dominado le damos a parar y la opción para eh, descargarlo o escucharlo le damos a, a ese botoncito donde ponía haz clic aquí y tenemos aquí las diferentes opciones un enlace y un código de embebido que podemos usar simplemente para hacer un enlace en nuestro blog y que ellos puedan escucharlo o para que nos lo manden por email o a través de cualquier otro de estos medios para que lo tengamos, ¿vale? te hacen el trabajo en casa y te lo mandan pues te lo pueden mandar por email o nosotros hacemos un trabajo o hacemos una tarea y lo podemos poner mediante código o mediante código de embebido en el blog os acordáis que esto había una etiqueta que era HTML, un gadget que podemos eh, pegarlo mediante todo este código Bien, una vez este recordad, y es importante, desaparece pasado un tiempo, no me digáis qué tiempo, que no lo tengo claro, pero no es eh, para siempre, porque pues esta gente necesita espacio en su servidor y poco a poco van quitando las diferentes opciones. Además, como no estamos registrados, no saben de quién es, pues no te pueden dejar. La mejor opción para quedarnos con ello es darle a descargar en diferentes formatos. El más habitual es MP3, si le doy veis que aquí se ha empezado la descarga automáticamente o puedo tener un código QR genera un código QR que puedo meter en el blog también y ellos entrarían a esta grabación a la grabación que hemos dado aquí a hacer mediante el código QR este otro código es un código que también se va a borrar automáticamente pasado un tiempo y nada más, tiene una otra opción que es un gadget, un widget, un widget ¿Qué sirve? Si no, por si no recordáis esta herramienta, la podemos poner en el blog o en vuestra página web para que la tengamos siempre disponible en, en ese sitio sin entrar en la página de Bucarú Haciendo otra vez un gadget con el código este de embebido nos pondría esta herramienta en nuestro blog. Y poco más. Espero que os sea útil. Muchas gracias.